¿Qué es una mujer? Una mujer es una hembra adulta. No importa cuánto mutil es tu cuerpo, no puedes escapar el hecho de que. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1.27